Ser de es un sentimiento que trasciende ideologías, edades, procedencias, porque ser Dios Asuna es lo que nos une. Y este fin de semana, esa comunión ha alcanzado su plenitud. Hoy Osasuna es más Navarra que nunca, por lo que representa y por la identificación de un equipo con todo un pueblo. Una identidad sana y colectiva, que une y que suma. Gracias por canalizar de nuevo la ilusión, de toda Navarra, de toda la comunidad y gracias a todos y todas las osasunistas por haber respondido con pasión a este llamamiento y sobre todo por haber canalizado con deportividad el resultado. El pasado sábado finalizó el partido a todos se nos escapó alguna lágrima de tristeza y en muchos casos de rabia pero en nuestro corazón solo había una cosa orgullo Orgullo por nuestros jugadores y por nuestra afición. Orgullo por ser de Osasuna. Creo que he vivido pocos momentos tan especiales en mi vida como la llegada a la Cartuja con 25.000 personas rodeando el autobús del equipo y por empujarnos durante los 90 minutos y acompañarnos con tanta dignidad en la derrota. Durante todos estos años, desde Sabadell hasta hoy, hemos sido capaces de crear unión muy especial entre la grada y el equipo. Hemos renacido todavía con más fuerza y creo que no hay nada más que ver todo lo que ha pasado estos dos días para comprobarlo. Yo solo quiero decir que no banalicemos la palabra orgullo, ni dignidad, ni identificación, porque todo esto que se está viviendo, a niños pequeños, todos pasarán, y espero que pocos años para volver a sentirlo y a vivirlo, pero el sentimiento de orgullo y de pertenencia que tiene este club, esta ciudad y, este, y esta comunidad es, es tremendamente alto y me siento muy identificado y doy las gracias cada día por trabajar en este club. No puedo decir nada más y muchas gracias a todos gobierno de Navarra Nafarro gobernua